Ahí tenemos la ballena de la VR que ha venido conmigo a jugar al DLC Atlantis de Walkabout Minigolf. Este es el campo a vista de pájaro o a vista de pez en modo maqueta. Y vamos a bajar al primer hoyo a ver si conseguimos hacerlos todos de un golpe. Wow, Ya estamos como en Avatar 2 bajo el agua sabéis que podéis jugar con teletransporte yo en, el, en mi caso lo voy a hacer con movimiento libre ¿Eh? ya estoy en posición para jugar mi primer hoyo aquí está la pelotita tengo que meterla en estas conchas con la boca abierta para que pase al otro lado Vamos a ver si lo consigo a la primera Venga, ya ha salido por ahí Ay, ay, ay, casi va directo al hoyo, eh Bueno, en un golpe no Pero lo voy a conseguir, espero que en dos sí, sí. Hola, tortuga Hola, señor cangrejo Segundo hoyo Hay aquí un montículo A ver si lo supero Yo, No ha ido en un golpe solo De chiripa Pero sí, ¿eh? Soy un maestro del gol No he jugado en mi vida, por cierto Y al minigolf, poquísimo Vale, tenemos una serie de obstáculos en este caso. Ahí está el banderín, el agujero, el hoyo. Esta vez no ha ido nada bien. A ver. Bueno, dos golpes. Conseguiré a la de tres. dejado una posición un poco regular. Bueno, okay Ya veis que este escenario, aparte de tener la ballena de la VR, tiene pececitos de colores, tortugas marinas, veremos también mandarrayas, tiburones y ruinas, por supuesto, de la ciudad perdida de la Atlántida. Y por cierto, Recordar que en cada escenario, en cada hoyo, hay bolas perdidas, ¿eh? a modo de coleccionables, que pueden estar en cualquier rincón. A ver si encuentro alguna. Detrás, de por aquí... No, no. El siguiente hoyo está en esta cueva submarina, llena de ondulaciones en el terreno, con lo cual habrá que darle un golpe fuerte... Para acercarnos al hoyo No sé si me gusta en qué posición ha quedado Y... ¡Vale! ¡Perfecto! Birdie. ¡Nuevo récord del hoyo! Bueno, en un golpe nos hemos acercado Con el segundo ¡Premio! ¿Cómo que águila? ¿Ballena? Águila no, ballena En este hoyo lo que tenemos son tiburones. Aletas de tiburones. A ver si consigo... Venga, no está nada mal. He esquivado las aletas de los tiburones. Y ahora toca rematar. Este es el resultado de mi partida. DLC Atlantis. 4 euros. Ha subido de precio. Antes eran 2,99, a partir de ahora, bueno, pues suben ese ese eurito, pero yo creo que sigue mereciendo la pena jugar en solitario, una partida tranquila, con amigos, en multijugador y también os tengo que decir que lo he jugado antes de la mejora de la resolución, un 33% en Quest 2 y Quest Pro, que llega junto con el DLC Atlantis una mejora que también llegará a pico, a visores pico, pero más adelante. Esto ha sido todo. Adiós ballena, adiós robianos, hasta otra.